No, vamos a ver eh, las decisiones que tomen los jueces con la muerte del hijo mío, eh. estamos esperando el pegado en Dios Todopoderoso y en los jueces, a ver las decisiones que tomen eh, en el caso del hijo mío porque ya tenemos casi dos años con este caso y los jueces todavía no han tomado la decisión, vamos a esperar que los jueces tomen las decisiones porque los jueces son los que tienen las decisiones y son los que saben del proceso penal.